Hola. Te enseño directo al grano cómo poner por defecto para navegar el explorador de Internet que quieras. Ve al logo de Windows y haz clic derecho. Entra a Configuración. Entra en Aplicaciones. Luego Aplicaciones predeterminadas. En Buscar aplicaciones escribe el nombre del navegador a poner por defecto para navegar. Seleccionalo y ponlo como predeterminado.